¡Hola chicos! Bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy voy a hablar de una, una fiesta que ocurrió en el, en el pueblo hace poco tiempo. Así que nos vemos en la segunda parte. Yo tengo que decir una cosa. Ya hemos pasado, lo hemos pasado mal, ¿verdad? Todos. Dos años de mierda, vamos a decirlo, y ahora creo que nos toca vivir la vida un poco, ¿no? Pasar tiempo juntos, pasarlo bien y, y, y encontrar el ritmo normal, ¿vale? Y yo sé que están luchando por no llegar allí. Quieren que, que, que tengamos miedo de todo y, y que, que estemos preocupados por todo. Es así siempre han sido los, los medios de comunicación, las noticias. Siempre hablan de, de las cosas malas del mundo. Por eso apagué yo la televisión hace mucho, hace 15 años, 17 años. Eh, yo no veo la televisión ni, ni las noticias. ¿Por qué? Porque yo veo la, la vida y la vida es muy bonita, la gente es muy bonita. Y pasan muchas cosas bonitas. Entonces, las noticias no representan la verdad. Sino que hablan de todo lo malo de todo el mundo. Y no me interesa escuchar eso. Yo prefiero ver a la gente, hablar con la gente, y hablar de las cosas bonitas. Mi opinión. Eh, bueno, entonces ya, toca, toca estar juntos otra vez. Y fuimos al pueblo, eh, a una fiesta para los niños, y había esos castillos de, de inflables, ¿no?, de, de aire. Eh, y todo el pueblo allí, pasándolo en grande, yo, yo ahora conozco a bastantes personas del pueblo y me conocen a mí y fue bonito. Yo eh, jugué a, a la rana, es que es tirar monedas eh, y intentar meter la moneda en la boca de, de la rana o en agujeros y eso. Muy difícil, pero bueno, fue, fue muy bonito y vamos a ver unos vídeos de, del del día. No estuvimos mucho tiempo porque mi hijo se hizo daño en el Bouncy Castle eh, y en el pie y tuvimos que volver a casa. Pero bueno, me, me gustó el tiempo allí, pero en especial me gustó ver a la gente allí y a los niños jugando. Muy bonito, muy bonito. Vale, chicos, entonces eh, vamos a ver unos vídeos de, de, de la fiesta del pueblo y me vais a ver tirando esas monedas a la boca de la rana. Vale chicos, hasta luego, adiós. Aquí estamos en Valde en nuestro pueblo chiquitito eh, y hoy es el día de, de fiesta. Entonces tenemos estos castillos de aire y todos los niños están aquí Toda la gente del pueblo está Y... Están jugando A un juego Y... Es importante fijarse en La camiseta de este señor ¡Qué ¿Cómo? tensión! ¿Cómo se llama este juego? La rana, esa ahí en medio es una la rana. La rana, ajá. Y se trata de meterlo por la boca de la rana. Ah, vale. Vamos a ver. Ahí va, ahí va la otra. ¡Uy! los La raya, de la No se llega. Se va para allá, pues, ¡A la izquierda! ¡Venga, no, tira! ¡cuñota! Tira. ¡A la izquierda! Algo corto. izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la Se te ha quedado algo corto. izquierda! ¡A corto. Albertito. Sí, ¡Hazle! Ahora Antonio, venís a lanzar. a ver, ahora venís a lanzar. Vaya, vamos, ahora de. buena, Juan. Ya, vamos, que nos está el Ya hemos tirado. a el ahora ya. es un Oye, Antonio hola, no, Antonio e Iván. Os recordamos sí, no, sí, que hay una es, partida de... Es, ¿Es, ese es, ese es a menos que ordenar. ¡Meta! ¡Un cobueno! ¡No <ríe> eso lo tenemos que hacer. Correcto, nos Eso tampoco. Seguimos bien, seguimos enterados. Vamos, ahí ver. Seguimos enterados, seguimos enterados. <risa> Vamos, Martín. Hay que comprar una rana de estas para